Buenas noches y bienvenidos al Paisita, el sorteo con la mayor premiación en Antioquia. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.611, el 6 de mayo del 2023, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el Paisita y conviértete en millonario. Y el número ganador es el... 1... 1... 5, 7. Repito, el número ganador es el 1157. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el Paisita. Feliz noche.